Estamos aquí hoy, eh, 25 de noviembre, aquí en el Paseo del Prado en Madrid, la, el Día Internacional contra la Violencia Machista. Eh, la manifestación se está formando y tenemos la oportunidad de hablar con Marisa Castro. Marisa Castro es una referencia inexcusable en lo que ha sido el movimiento feminista y en su compromiso permanente y tiene la amabilidad de fin de estar con nosotros en, estos, en esta acción de, de entrevistas que normalmente hacemos aquí para la radio. Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Marisa, hoy es un día muy importante, como siguen siendo siempre todos los días, en favor y en defensa de, la, de las mujeres, y en este caso en contra de la violencia machista. ¿Qué referencia te apetece comentar, si a vote pronto, sobre lo que significa hoy el 25 de noviembre? Bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia de género. Eh, dada la sangría que padecemos en nuestra sociedad de mujeres asesinadas a manos de sus ex-parejas o parejas, eh, me parece importantísimo que exista este día, aunque lo deseable sería que no tuviera que existir. Este año se ha puesto el acento en un tema muy importante En las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI de las mujeres En el abolicionismo de la prostitución eh, Creo que, que ser feminista exige eh, Revisar determinadas historias Que pueden llevar a la confusión de, de las mujeres El abolicionismo es feminismo es necesario porque no somos mercancía, las mujeres ni nuestros cuerpos son mercancía, ni somos esclavas y por tanto hoy hay un grito muy especial en esta manifestación contra esas nuevas formas de esclavitud, que son la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Porque tú, desde luego, creo que bajo este punto de vista, eh, lo acabas de comentar, no, has, no, no, no ves compatible de ningún punto de vista la regulación, la regulación de la prostitución con un feminismo que se entienda como tal, ¿verdad? No, yo creo que el feminismo de la igualdad jamás podrá ser otra cosa que abolicionista porque además en la cuestión de la prostitución como en los vientres de alquiler no solo hay que contemplar la contradicción de género, la, eh, hay que también contemplar la de clase porque las, la feminización de la pobreza es un hecho en el mundo entero. Y las mujeres somos las pobres de la tierra y es un sarcasmo hablar de voluntariedad y de que las prostitutas eligen y de que cuando eso es imposible porque eh, son las mujeres pobres las que están... Eh, las que han sido captadas por estas redes de explotación, sobre todo, son las mujeres pobres. Entonces, es imposible. Y además, desde el punto de vista de la defensa de la dignidad, de los derechos humanos de las mujeres, no se puede contemplar como profesión eh, eh, la, la, la, la, una relación mercantil en la que, eh, además ya, ya no desde ninguna teoría de marxista, ni de, no, no desde la lógica y el sentido común, donde lo que se está poniendo a la venta, lo que se compra, es el cuerpo de las mujeres. En este país está prohibido la venta de órganos y se puede vender el cuerpo de una mujer, porque tiene menos valor que un órgano. Sí, es, es la, yo creo que es la, es la mercantilización del neoliberalismo que nos lleva a la libertad del sí, consentimiento. Es que, es que lo que tienen que saber las mujeres, sobre todo, pero también los hombres, es que el patriarcado y el sistema capitalista van del bracete. Y al... al... El patriarcado nos oprime y al sistema le viene muy bien este estado de cosas... ...y le viene muy bien poder manipular a las mujeres como lo han hecho históricamente. ¿Y qué papel crees tú que en este aspecto juega eh, la religión, tanto las creencias... ...sino el papel de la institución de la, de la iglesia o las iglesias en relación con las mujeres, la opresión que tienen las mujeres? Hombre... <risa> si lo preguntas a una mujer española que ha vivido en el nacionalcatolicismo, eh, no solo bajo una dictadura, no solo bajo palio, sino bajo el nacionalcatolicismo, en el que en el año 1958 todavía la sección femenina sacaba un documento en, eh, con el modelo de mujer que exigía la dictadura. Era absolutamente vergonzoso. Las mujeres habíamos nacido para dar placer a los hombres, para dejarles ocupar el primer puesto en todo y no éramos nada, éramos solo un objeto de deseo que debía permanecer con la pata quebrada y en casa y de esto es muy responsable la religión católica en particular, es decir, las religiones desgraciadamente no, no han estado. Aquí no hay ningún obispo en esta manifestación. ¿Qué pasa? Que no les importa, no les importa la, la, la muerte de las mujeres que se produce. Cada año el número tan brutal no está nunca, ni cuando hay manifestaciones de la pobreza, ni tampoco cuando se manifiestan las mujeres defendiendo su dignidad y sus derechos. Los obispos no sé dónde están, deberían estar aquí si se comprometieran con nuestra realidad. Pero la Iglesia nunca se ha comprometido con la realidad de las mujeres. Otro tema que quería comentarte, que tú eres una persona muy implicada con el tema de la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y últimamente, pues se ha visto bueno, últimamente, hace bastante tiempo, estos mmm, grupos mmm, antidiluvianos que se están postando incluso enfrente de la, de la clínica Dator para el tema de, de, de impedir este derecho. Se ha creado una plataforma de pro-derechos. ¿Cómo está la situación actualmente de, de estos grupos? ¿Qué apoyo tienen? ¿Qué apoyo no tienen? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, son grupos que reciben financiación institucional, ¿eh? O sea que no hablamos de cualquier cosa. El grupo, los ProVida reciben financiación institucional. ...de las instituciones y por supuesto me imagino que la iglesia y de otros no lo sé, pero institucional seguro. Eh, son grupos cavernícolas, no porque no tengan derecho a pensar diferente, que lo tienen, sino porque van a las puertas de las clínicas a acosar a las mujeres que se acogen a este derecho, y también a los sanitarios que se han puesto al servicio de los derechos de las mujeres y están allí para ayudarlas. Y por tanto, eso es inadmisible. y yo no encuentro extemporáneo que existan, lo que encuentro extemporáneo es, es que traten de imponer sus ideas ejerciendo la violencia haciendo presencia física delante de las clínicas, como hicieron desde el principio, desde 1986 en que se produce el Real Decreto de Acreditación de Clínicas Privadas. Bueno, pues eh, veo que esto está ya en marcha la manifestación eh, aunque este programa, esta entrevista va a tener menos duración que las normales la sección, de todas maneras está ya está, va a reventar aquí el Paseo del Prado y por lo tanto vamos a dejar. Eh, Marisa, muchísimas gracias. ¿Quieres decir última cosa? Sí, quiero saludar a los vallecanos y a las vallecanas. El barrio de Madrid en el que me he sentido más cómoda y me, me ha recordado más a mi infancia. Un abrazo. Pues muchas gracias Marisa por tu tiempo y por tu compromiso.